Creo que alguien me quiere decir algo ¿Estás bien? ¿Qué hiciste? Vení ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? pronosticado una buena nevada a las 4 de la mañana, pero no hace tanto frío, estamos como a menos 6. Por ahora no está nevando. Vamos a ver si cierro los ojos, qué pasa. Ahora sí, bienvenidos a Edmonton. Uf, hay Día atareado el de hoy miércoles tenía ganas de hacer un par de cosas justo de ver a Rodrigo te acordás de Rodrigo el del vídeo este pero bueno hay que llevar a lucas después hay que llevar a Brandy después hay que llevar a Mila porque toca corte de pelo después hay que buscar a Luca después hay que buscar a Brandy después hay que buscar a Mila Parada, dejar a Luca. Segunda parada, dejar a Brandi en el laburo. Parada en casa para buscar a Mila. Lo que sí, una cosa que quería decir yo estoy con un bolsito canchereándola como si nada. Se siente un poquito de frío, pero hay que forzar el cuerpo para que después, cuando venga el frío pesado, no lo sintamos tan, tan fuerte. Así que sí, hace frío pero hay que hacerle esfuerzo. Vamos por mil. Utilizar el método: ¿cómo llamas a tu perro sin llamar a tu Venía adelante conmigo. Para que sepas, Mila tiene nueve años. Un regalo de cumpleaños para Brandy. También la trajeron de Mérida. Se acostumbró rapidísimo al frío. Veníamos a vivir en Cancún y Playa del Carmen, así que imagínate el cambio para ella, pero nosotros somos los únicos que sufrimos con las cosas, los, los chicos chiquitos, los animales, no le importa nada a nosotros, nosotros estamos ahí, es nuestra cabeza. En eso tenemos que trabajar nosotros, en acostumbrarnos y, a, y hacer el cambio que necesitas hacer y hacerlo, sin sufrir, sin nada, loco. Hay que hacerlo. Si querés algo, hacelo y estés donde esté acostumbrarte a lo que tenés que hacer nada más a aprender tantas cosas de los chicos y de los animales por eso muchas veces nosotros como adultos dudamos tanto a veces y me pasa también eh por miedo, por dudas, por lo que sea hasta el momento que uno se da cuenta en realidad que hay que hacer las cosas loco si no las cosas no pasan y hacer un esfuerzo para sentirte bien y seguir, seguir para adelante siempre. Ya o sea, casi llegamos, ¿eh? ¿Está contenta que salís? Muy bien. Te van a cortar el pelo, va a estar toda linda. Mila tiene el corte de pelo y eh, revisión. Lo que pasa es que cuando nos las dieron, que era chiquita, le cortaron la cola. Esas cosas que no entiendo de los perros. Hago un veterinario que, que sepa y me pueda contar por qué le cortan la cola a los perros. Este veterinario en Mérida le cortó de más la cola y no le dejó cola. Porque a veces los cocker spaniel tienen la colita chiquitita. Mila no tiene cola. Entonces, por ejemplo, cuando ella está contenta o... Si está feliz. Está, mueve la colita, pero mueve toda la cola. Entonces como que está bailando. Te, te, te, te, te, te, te, te. Pero bueno, eh, después te lo voy a mostrar a ver si puedo. La cola le da el balance y como al no tener ese balance, mueve todo el cuerpo, la parte de atrás. Pero bueno, tiene como un, un ojerito y tienen que revisarla para que esté todo bien. Uh, seguimos. En vivo de golpe. Las imágenes esas que viste estaban manejando a la mañana. Se largo. bonita <risa> corte que lenta bueno el corte todo bien y la colita me dijeron que sí que está bien que, que no hay ningún riesgo así que muy bien bravo ahora vamos a buscar a Luca Ata. Mira. Siguiente parada A buscar a Brandy al laburo What? I ice cream on a day. Llegamos a casa y aprovechando El día así medio feo y Que tenemos la tarde libre Tarde de juego de mesa. Lotería. Lotería.